¿Le gusta viajar? Seguro que sí. Pero, ¿cómo puedes saber los mejores sitios que visitar? María está planificando sus vacaciones. Hasta el momento ha encontrado fotos de sitios estupendos que le gustaría visitar. Pero no sabe ni dónde están, ni si realmente merecen la pena. Pero para eso está Touristed. En Touristed hay un montón de lugares interesantes en un mapa. Cada lugar tiene muchas fotos, todas ellas geolocalizadas, por lo que María sabe exactamente dónde puede encontrar dicho paisaje. Solo necesita guardar los lugares preferidos en su lista de viaje. Así, cuando acabe, tendrá su propio itinerario de vacaciones. Y utilizando el GPS, podrá llegar a todos los lugares que haya seleccionado. Haz como María, regístrate en Turiste y empieza a planificar tus vacaciones.